Hola, mi nombre es Ángel Rodríguez, soy egresado de la carrera de Pedagogía en Educación General Básica de la Universidad del Bío Bío y actualmente estoy trabajando en la Escuela Capilla Norte del Carmen. El interés por trabajar en las escuelas rurales parte o, o, o nace una vez que se hacen la, las prácticas tempranas de la carrera de Educación General Básica. Te van, te van, te van ayudando a, a ser parte de la comunidad y empieza a entender eh, la educación desde ese, desde ese punto de vista. Yo creo que falta, falta, hay un concepto ahí que, que, que hay que inventar para poder describir un poco lo que uno vive en la ruralidad. Si uno hace una, una comparación con el sistema urbano, eh, el nivel de complejidad que hay eh, es diferente, pero eh, es rico vivirlo. Y bueno, la, la Universidad del Bio, Bio eh, en ese sentido, nos da las herramientas para poder eh, estar inmerso en esa, en, en esa realidad. Es la única en la región que tiene como marca registrada la educación eh, rural en su, en su plan de estudio. Sin pensarlo dos veces, elijo a la Universidad del Biobío. Mi nombre es Ángel Rodríguez y yo soy VB.